¡Ey! Hey, ¡Qué hola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta! Yo soy Isaac Real, soy cubano y llevo 10 años viviendo en Kazajistán. Si te preguntan, diles que Isaac te lo contó, pero a mí me lo contó. Hace unos meses atrás, un tiempecito, les hice un video hablando de cómo vive un cubano en Kazajistán, pero más bien me enfoqué en enseñarles la ciudad, en enseñarles los lugares que a mí me gustan, que más bien frecuento. Pero en este caso de hoy quiero hablarles un poco de lo que es la cotidianidad Cómo es la vida cotidiana de un cubano, eh, lo cual también serviría para la mayoría de los países latinos Ya que nuestra cultura es bastante parecida Cómo es la vida en Kazajistán, cómo es ese choque cultural qué se puede hacer, cómo conseguir trabajo, bueno, ciertas determinadas informaciones que les voy a ir diciendo según mi experiencia y mi punto de vista. Y bueno, vamos a comenzar hablando, por ejemplo, del idioma. Aquí en este país se hablan dos idiomas, dos idiomas son el kazajo, lógicamente, como el nombre del país lo indica, y el ruso. El ruso debido a que Kazajistán es una ex república soviética. En la actualidad, lógicamente, es un país capitalista, pero al haber pertenecido a la Unión Soviética, el ruso es uno de sus idiomas principales, de hecho, bueno, son esos dos idiomas que más se hablan. Se hablan algunos otros, pero no son idiomas predominantes. Eso es, eso es debido a que esto es un país multicultural. Hay personas de distintas regiones, sobre todo regiones ex-soviéticas. Estoy hablando de Azerbaiyán, Uzbekistán, Kirguistán, y cada uno de esos países tiene su idioma. Pero en general, una característica que une a todos estos países de la región es que todos hablan ruso. Así que aprendiendo ruso tienes la posibilidad de comunicarte sin problema alguno. Existen algunas personas locales, más bien a las ciudades más alejadas. Que puede que no entiendan el ruso, que no lo hablen y hablen más el kazajo, pero no es algo que se ve mucho en su mayoría. En el caso mío, principalmente cuando yo llegué a este país, yo no hablaba nada de ruso, pero yo llegué por un contrato musical, o sea, yo soy cantante y viene en un grupo musical y lógicamente para ese tipo de trabajo, por ejemplo, cantar en una escena si haces música latina, te contratan por la música de tu país, ¿no? O en el caso de si eres bailarín, no necesitas precisamente dominar el idioma porque no vas a tener que hablar mucho. Eso sí, llegar a lo loco a este país solamente para buscar trabajo no es una idea muy conveniente porque si no conoces el idioma, porque en el caso mío, bueno, un contrato, una persona que ya... Cuando te busca, sabe dónde vas a trabajar, ya sabe cómo hacerte los documentos, los papeles, y así son cosas diferentes. Algunas personas también me han preguntado sobre el inglés, que si dominando el inglés se puede llegar a este país a probar trabajar o visitar. Quizás si vienes de visita y tienes algunos amigos, no sea tan complicado, pero el inglés aquí no es un idioma principal. Hay muchas personas que lo hablan, como también una gran mayoría que no. Los que lo hablan es simplemente porque tuvieron el deseo de estudiarlo, pero no es un idioma que se maneja en el país. Y a muchos lugares, si realmente quieres conocer, a no ser que estés en un hotel o en un lugar muy específico, pero si quieres conocer la vida del país, si quieres visitar lo que son los bazares, los mercados, los lugares más cotidianos, Tendrías o que tener un traductor o tendrías que tener el dominio de uno de esos dos idiomas, principalmente el ruso Así que no es una buena idea simplemente conociendo el inglés, visitar este país A no ser que tengas una persona cercana que te pueda traducir Una cosa, por ejemplo, que para mí chocó mucho mi llegada fue el hecho de la comida Porque son comidas muy distintas, muy distintas Por ejemplo, aquí no se estila tanto el comer tanto arroz Sabemos que los latinoamericanos en general comemos mucho arroz, arroz, frijoles, habichuelas y esas cosas. Aquí se estila mucho, se come mucha carne, eso sí es verdad. Carne de caballo, carne de, de res, carne de cordero. No se come puerco, a no ser, por ejemplo, los rusos que viven aquí o personas de nacionalidades que no sean musulmanes. Esto es un país musulmán y por lo tanto y demás el cerdo está prohibido. Se vende, lógicamente, no es que esté prohibido venderlo, comprarlo. Cada, cada quien compra y come lo que quiere. pero para los musulmanes esa carne no es permitida por pues tanto y demás no la comen. Pero yo como cubano, bueno al fin, lógicamente, sigo comiendo mi, mi comida cubana. No voy a decir que no me gusta la comida local, ellos tienen platos muy ricos. Tienden a cocinar mucho con harina, con pan. Hay muchas eh, variedades de, en su cocina que llevan harina, que llevan pan, que llevan carne. De hecho aquí se, se estila mucho en la calle comer un... Es como si fuera un pastel, un pastel de carne que se llama sansá. Que de hecho no es originario de Kazajistán, es originario de Uzbekistán. Pero como ya les mencioné, con toda esta mezcla cultural en el tiempo soviético, eso se se llevó a casi todos los países de la región verdaderamente es algo muy sabroso porque es como un pastel, lo que conocemos nosotros por un pastel de carne, pero puede tener carne, puede tener queso puede tener papa bueno, muchas cosas y tienen esa costumbre, aquí la cultura culinaria lleva mucha masa como decimos, o sea, mucho, mucha harina de hecho el plato nacional de Kazajistán se llama Viesparmak que es una comida que en resumen es carne, carne puede ser de res, puede ser de cordero, también tiene carne de caballo incluye, eh, papas, eh, cebolla, pero algo principal y diferente a los demás son unas láminas de que se hacen con harina que vienen, si compararlo con algo que nosotros podamos entender es parecido a la, a la masa de la lasaña, algo parecido así, y esa comida se tiende a comer con las manos. de hecho eh, hay personas que las comen lógicamente con cubiertos, en dependencia de la del lugar donde estén Pero por lo general esa comida se come con la mano Ellos cogen como el, esa, esa, esa lámina, ¿no? por decirlo así, de, de harina eh, ya cocinada Ahí le echan por ejemplo la, el pedazo de carne, la cebolla, la papa en caso que la hayan cocinado con papa, lo que sea Así doblado y se lo llevan a la boca Es una comida tradicional que de hecho es muy, es muy sabrosa, a mí me gusta mucho y, pero ellos no entienden mucho, los latinos con eso de que comen, comemos arroz constantemente La cultura de la comida es distinta Pero yo mantengo mis raíces y claro que como la comida de ellos Pero en mi casa, lógicamente, la mayoría de las veces preparo comida cubana Porque es lo que me gusta, ¿qué, qué le vamos a hacer a eso? Eso está en la sangre Otra cosa muy interesante es la música La música, aquí la música es totalmente diferente Ellos, por lo general, escuchan música en idioma ruso Tú vas aquí a un club o una discoteca y la mayoría de las veces la música es rusa o quizás si es internacional más bien escuchan música norteamericana, música en inglés. Aquí, aquí se menciona música americana, no norteamericana porque en esta región cuando ellos dicen América están hablando de Estados Unidos. Muchas veces yo trato de explicarles de que no es así, de que América es el continente. Ellos incluso saben que el continente se llama América, pero aquí se existe la costumbre de que cuando hablas de América hablas de Estados Unidos. Si quieres hablar de otro país tienes que decir o el nombre del país o decir Latinoamérica o Suramérica en general. Así que es algo que a lo mejor no tiene lógica, pero para ellos sí, la lógica de ellos. Pero bueno, en resumen, como le estaba contando la música, tú vas a los lugares y vas a escuchar música en inglés o vas a escuchar predominante la música rusa. Aquí en Kazajistán también se escucha mucha música local, música en, música en idioma kazajo. Pero música en español es muy difícil, tienen que ser canciones así muy contadas que han sido muy populares. Por ejemplo, el caso del boom de Despacito, que fue algo muy grande. Que de hecho conocen la canción, pero son muy pocos los que saben quién la canta. Tú le preguntas, ¿y quién canta la canción? ¿Quién sabe quién es Luis Fonsi? Se quedan así porque no tienen ni idea, pero sin embargo sí, conocen la canción y la bailan. Y sobre los artistas de habla hispana, ¿no? que son muy conocidos a nivel mundial, son muy pocos los que han sido escuchados en esta zona. Por poner un ejemplo que cuando se lo comento a mis amistades se sorprenden, ellos no saben quién es Luis Miguel, no saben quién es Luis Miguel, ellos no saben quién es José José, no saben, y realmente no tienen ni la menor idea. Son, personas, son cantantes que nunca se escucharon aquí Ellos conocen a Julio Iglesias Por una o dos canciones de hace muchos años Conocen algunas canciones en español Pero no saben quién la canta Por ejemplo, para ellos es muy popular Bésame mucho quizás me imagino por el tiempo soviético Y la, el, los intercambios que existían entre Cuba y, y la Unión Soviética Conocen también la canción Historia de un amor No tienen la menor idea de quién la canta Pero la conocen y, y de los artistas más, eh, lo que, más eh, contemporáneos, por decirlo así, tienen idea, por ejemplo, de quién es Enrique en Iglesias, Ricky Martin, por la canción de, de la Copa de la Vida del Mundial, fuera de eso, no es conocido. Eh, algunos cantantes de, de reggaetón o de la nueva etapa, J Balvin y cosas así, por algunas canciones en específico que fueron muy populares, no como tal la carrera del artista, sino, por ejemplo, aquí llegó mi gente, aquí llegó X y son canciones que ellos la escuchan, son populares, la mayoría no saben quién la canta, algunos sí lo saben pero en la música tienen culturas muy diferentes, los ritmos que se escuchan aquí son por lo general ritmos a tiempo más estilo así como la discoteca o cosas como música retro, no está muy adaptado a lo que es la música latina a excepción de a que hay escuelas, lógicamente hay profesores y escuelas de, de baile latino que estas personas que están aprendiendo ese baile consumen esa música, especialmente por el baile. Pero si no, fueran, si no tuvieran interés en aprender ese baile, nunca hubieran escuchado la música latina porque no lo llevan en la sangre, es algo que aquí no lo consumen. Por ejemplo, vamos a hablar que el transporte público es muy bueno. Aquí el transporte público es muy fácil. Hay bastantes autobuses o guaguas, como decimos en Cuba, pero para las personas que no sean de Cuba que me vean, el autobús cuesta muy barato, cuesta muy barato y la forma de pagarlo es muy sencilla, puedes pagarlo en cash directamente, puedes pagarlo por una tarjeta que compras, puedes incluso por el teléfono, las guaguas están muy seguidas, el transporte aquí es bastante bueno, incluso hay metro los taxis no son extremadamente caros cuando vas a comparar con los precios de otros países como Europa, y aquí la vida es un poco más barata, a pesar de que los salarios también son más bajos, pero bueno, en resumen, los taxis eh, es muy fácil, eh, hay muchas compañías que tú llamas, el taxi te recogen la puerta de la casa, yo sé que algunas personas que si me están viendo de otro país dirán, bueno, eso es lo que hay en todos lados. Ok, yo estoy haciendo este video principalmente para que las personas de Cuba entiendan lo que se pueden encontrar y sobre todo los latinoamericanos que a veces viven en no, en no las mejores condiciones qué se pueden encontrar si vienen a Kazajistán. Así que por eso especifico ese tipo de detalles. Los salarios. Los salarios aquí no son muy altos, eso es algo que es real. La mayoría de las personas que nacen aquí tienen familia, por lo general no viven solos. Por eso los salarios alcanzan, son familias que viven dos o tres personas y se ayudan y se comparten con los salarios, aunque los gastos aquí, por ejemplo, lo que son los gastos de electricidad, agua, ese tipo de cosas, no son caros, no son caros. Eh, para nada, y quizás para una persona que viva solo, en depend eh, dependencia a qué se dedique, puede ser complicado, pero si vive con otras personas, si se comparten con pareja, la cosa puede ser diferente. Hay un tema muy interesante que me han preguntado mucho y es eh, ¿hasta qué punto la religión o el tema religioso es difícil a la hora de convivir? Pues aquí en Kazajistán son musulmanes, como ya he dicho, a, a pesar de que hay unas minorías de distintas, por supuesto como hay rusos, ellos son cristianos y... Y en este caso puedo decir que no es algo que moleste, no es algo que, que ellos no son extremistas a la hora de la religión Quizás hay otros países donde sí son peores en eso, ellos llevan su religión, la respetan lógicamente Eso no, no te conlleva ningún conflicto, no te conlleva ningún problema Quizás ya a la hora de si quieres eh, tener una relación con una mujer o con un hombre de, de aquí que tenga esa otra religión Por lo general ellos, eso va a ser problemático, no siempre, pero va a ser problemático con la familia en caso que sean muy religiosos y, pero bueno, yo tuve una experiencia personal eh, con una situación así hace poco tiempo Pero ya eso lo dejaré para un próximo video Y les contaré cuál fue mi experiencia con una relación con una mujer musulmana Que llevó incluso algunos problemillas Pero eso es un caso que no se da mucho, pero bueno, se me dio a mí Pero bueno, ya de eso estaremos hablando en otro video ¿Cómo conseguir trabajo en Kazajistán? Es algo que me preguntan mucho Y es importante saber que todo depende de a qué te quieres dedicar Kazajistán no es el típico país como puede ser España o Estados Unidos o otros lugares donde tú dices con los ojos cerrados me voy eh, y cuando llegue ahí voy a buscar. No te lo recomiendo, vas a pasar mucho trabajo, va a ser muy difícil y posiblemente el poco dinero que tienes que inviertes para llegar lo vas a perder y no vas a conseguir nada. Hay que ser sincero porque es un país donde sí se puede conseguir trabajo, pero es fundamental dominar por lo menos el ruso. Como mínimo tienes que dominar el idioma o, o saber poder comunicarte normal, fluidamente, para poder llegar. Esa es primera. Segunda, que lo ideal sería que este trabajo lo pudieras conseguir antes de llegar. Si puedes ir por internet encontrar las, las compañías, las agencias, que a lo mejor trabajan con extranjeros, están interesados en trabajar con un extranjero porque dominan tu idioma o porque quizás tienen negocios con personas eh, con otras empresas de tu país, por ejemplo, le pongo el caso, yo tengo aquí amigos que son de Chile porque una empresa aquí trabaja con una empresa chilena y ellos se contactaron con ellos y se les interesa trabajar y los contrataron, de, ese es el caso y ellos hablan ruso, pero poco, no tanto, pero bueno, son necesarios para ese puesto de trabajo en sí pero no es un país para simplemente decir, me compro el pasaje, hago la visa y me voy a lo loco si no tienes un apoyo como mínimo una persona que te va a, a, a recibir, que te va a ayudar a buscar trabajo, no sé, o a lo mejor conseguiste una pareja, te enamoraste de una muchacha o, o de un hombre a través de internet, quisieron conocerse, viniste, a lo mejor es diferente porque te pueden ayudar a encaminarte también con el, la situación de los documentos. No es que sea difícil, pero lleva su proceso y tienes que saber distintas cosas que tienes que hacer para conseguirte los documentos aquí. Eso es un tema que también hablaremos más adelante en otro video para profundizar pero en general es un país bueno, un país eh, bonito, un país con una cultura muy grande y son personas hospitalarias, con sus excepciones como hay en todos los lugares. Eh, tienen sus características nacionalistas, eso sucede mucho, me encuentran en muchas personas que a veces no les gustan los extranjeros, pero no son todos. Aprendes el idioma, si consigues trabajo y si le coges la vuelta, puedes lograr cosas, pero siempre con un trabajo eh, adelantado de investigación, de conocer personas, de no llegar a lo loco porque llegando a lo loco de momento te vas a encontrar sin conocer el idioma, sin saber a quién acudir, sin amistades y como que no sabes qué hacer. Eso es una cosa eh, muy importante aquí en el país. Por lo general, ya le explico: la comunidad cubana es muy pequeña, siempre hay algunos que otros amigos con los que de vez en cuando nos encuentre. Puede hacer como algo de lo que estamos acostumbrados los cubanos por, no sé, hacer una, una carne asada, jugar dominó, eh, tomar cerveza, conversar, hablar de pelota. Aunque aquí, eso sí, aquí a la gente no le gusta la pelota, los locales en este caso. Ni siquiera saben lo que es el béisbol, no, lo conocen, pero no, no, no saben mucho de eso. La gente es muy curiosa, si coges un tal, si eres extranjero, lógicamente te van a preguntar de dónde eres, si le dices que eres de Cuba, la mayoría de la gente sabe que es Cuba, pero sabe más por lo, que fue el, por lo que es el comunismo, por lo que fue el triunfo de la revolución, por lo que fue Fidel Castro, y te pregunta siempre oh, Fidel Castro, Che Guevara muchos saben que Che Guevara estuvo implicado en la revolución cubana y piensan incluso que es cubano, la mayoría no sabe que es, que es argentino, y pero bueno en ese caso es interesante que ellos eh, de hecho conocen un poco más de Cuba que nosotros de Kazajistán, a excepción de, de no sé, del boxeo, que es lo que más te puede decir que los cubanos sabemos de Kazajistán por, la, por las finales de bolseo, ya que los, los bolseadores kazajos son muy buenos. Y bueno, más o menos eso es lo que puedo irles explicando cómo es la vida aquí en Kazajistán, ya en otros videos les iré profundizando más enseñando más cosas pero en general es un país tranquilo, es un país hermoso. Para los que estén interesados en visitarlo algún día, no es un país turístico, vamos a hablar con sinceridad, pero sí tiene muchas cosas interesantes que para vacacionar y para pasar un tiempo corto puede ser interesante. Ya para vivir o para trabajar, eso llevaría como que un poco más de, de trabajo. Pero nada que sea imposible. Todo está en tus sueños, tus metas Y en cuáles son tus objetivos en la vida Espero que les haya gustado el video En este caso apóyenme con un grandísimo like Suscríbanse al canal para que puedan ver otros videos Sobre este tema eh, Déjenme en los comentarios eh, cualquier pregunta Cualquier duda y cualquier inquietud Respecto a esto y nos vemos próximamente en otro video Hasta la vista